la historia contada por Dioneo hirió primero de alguna vergüenza el corazón de las damas que la escuchaban y dio de ello señal el honesto rubor que apareció en sus rostros. Mas luego mirándose unas a otras, pudiendo apenas contener la risa, la escucharon sonriendo. Y llegado el final, después de haberle reprendido con algunas dulces palabras, Queriendo mostrar que historias semejantes no debían contarse delante de mujeres, la reina, vuelta hacia Fiameta, que junto a él estaba sentada en la hierba, le mandó que continuase el orden establecido y ella galanamente y con alegre rostro, mirándola, comenzó. Tanto porque me complace que hayamos entrado a demostrar con las historias cuánta es la fuerza de las respuestas agudas y prontas como porque tan gran cordura es en el hombre amar siempre a mujeres de linaje más alto que el suyo, como es en las mujeres grandísimas, precaución saber guardarse de caer en el amor de un hombre de mayor posición que la suya. Me ha venido al ánimo, hermosas señoras, mostraros en la historia que me toca contar, sobre cómo una noble dueña supo con palabras y obras guardarse de esto y evitar otras cosas. Había el marqués de Monferrato, hombre de alto valor, gonfalonero de la iglesia, pasado a ultramar en una expedición general hecha por los cristianos a mano armada. Y hablándose de su valor en la corte de Felipe el Tuerto, que se preparaba a ir desde Francia en aquella misma expedición, fue dicho por un caballero que no había bajo las estrellas otra pareja semejante a la del marqués y su mujer porque cuanto destacaba en todas las virtudes el marqués entre los caballeros, tanto era la mujer entre las demás mujeres, hermosísima y valerosa. Las cuales palabras entraron de tal modo en el ánimo del rey de Francia que, sin haberla visto nunca, comenzó a amarla ardientemente y se propuso nacerse a la mar en la expedición en que iba, sino en Génova, para que, yendo por tierra, pudiese tener un motivo razonable para ir a ver a la marquesa pensando que no estando el marqués podría suceder que viniese a tener efecto su deseo y según lo había pensado mandó que fuese puesto en ejecución por lo que enviando delante a todos los hombres él con poca compañía y de hombres nobles se puso en camino y acercándose a la tierra del marqués mandó decir a la señora con anticipación de un día que a la mañana siguiente le esperase almorzar. La señora, sabia y precavida, repuso alegremente que aquel era un favor superior a cualquier otro y que fuese bienvenido, y enseguida se puso a pensar que querría decir que un tal rey, no estando su marido, viniese a visitarla, y no le engañó en esto la sospecha de que la fama de su hermosura lo atrajese pero no menos como mujer de pro se dispuso a honrarlo y haciendo llamar a todos los hombres buenos que allí habían quedado. Dio con su consejo las órdenes oportunas para todos los preparativos, pero la comida y los manjares quiso prepararlos ella misma y sin demora hizo reunir cuantas gallinas había en la comarca y tan solo con ellas indicó a sus cocineros que preparasen varios platos para el convite real. Vino, pues, el rey el día dicho, y fue recibido por la señora con gran fiesta y honor. Y a él, más de lo que había imaginado por las palabras del caballero, al mirarla le pareció hermosa y valerosa y cortés. Y se maravilló grandemente y mucho la estimó, encendiéndose tanto más en su deseo, cuanto más sobrepasaba la señora la estima que él había tenido de ella y luego de algún reposo tomado en cámaras adornadísimas con todo lo que es necesario para recibir a tal rey venida la hora del almuerzo el rey y la marquesa se sentaron a una mesa y los demás según su condición fueron en otra mesa honrados aquí siendo el rey servido sucesivamente con muchos platos y vinos óptimos y preciosos y además de ello mirando de vez en cuando con deleite la hermosísima marquesa, gran placer tenía. Pero llegando un plato tras el otro, comenzó el rey a maravillarse un tanto advirtiendo que, por muy diversos que fueran los guisos, no lo eran tanto que no fuesen todos hechos de gallina. Y como supiese el rey que el lugar donde estaba era tal que debía haber abundancia de variados animales salvajes, que con haberle avisado de su venida, había dado a la señora espacio suficiente para poder mandar a cazarlos como muchos de estos se maravillase no quiso tomar ocasión de hacerla hablar de otra cosa sino de sus gallinas con alegre el rostro se volvió hacia ella y le dijo dama nacen en este país solamente gallinas sin ningún gallo la marquesa que entendió óptimamente la pregunta pareciéndole que según su deseo nuestro Señor le había mandado momento oportuno para poder mostrar su intención. Hacia el rey, que le preguntaba resueltamente vuelta, repuso No, monseñor, pero las mujeres, aunque en vestidos y honores algo varían de las otras, todas, sin embargo, son igual aquí que en cualquier parte. El rey, oídas estas palabras, bien entendió la razón de la invitación a gallinas y la virtud que escondían aquellas palabras, y comprendió que en vano se gastarían las palabras con tal mujer y que no era el caso de usar la fuerza, por lo que, así como imprudentemente se había encendido en su amor, así era sabio apagar por su honor el mal concebido fuego. Y sin bromear más, temeroso de sus respuestas, almorzó fuera de toda esperanza, y terminado el almuerzo, le pareció que con el pronto partir disimularía su deshonesta venida, y agradeciéndole por haberle honrado, encomendándolo ella a Dios, se fue a Génova.